El ave Fénix no estaba hecha de fuego. Esta característica proviene de las descripciones del Fisiologus y el poema de Lactancio, donde decía que encendía su pira mortuoria con su propio calor interno. De hecho, originalmente, ni siquiera se habla de ningún fuego, sino de cómo su hijo transporta el cadáver del padre en una esfera de mirra.